Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Caron Inspire and Create. Esa es nuestra nueva marca, que lanzamos hace muy poco. Eh, hago este video para mostrarles un poco en lo que estamos ahora. Eh, quiero como empezar a hacer eh, videos ilustrativos de cómo todos los emprendedores podemos apoyarnos eh, en herramientas gratuitas, eh, en aprender eh, cosas que nos van a ayudar a apalancar nuestro emprendimiento, sobre todo en la parte comercial y de mercadeo, que digamos que es una de las cosas en las, o los factores en los cuales nosotros nos, nos caracterizamos. Como todos saben, nosotros somos una empresa que vende insumos para bisutería, no vendemos productos terminados, y eh, manejamos y apalancamos mucho nuestro negocio a través de redes sociales, redes como Instagram, que ustedes muchos utilizan, redes como YouTube, ya ustedes son partícipes si están viendo este video de nuestro canal. Eh, Facebook en, en su momento. Y eh, hacemos utilizamos mucho las plataformas de email marketing también para enviar correos a la comunidad que vamos formando. ¿Ya? Entonces esa es como nuestra forma de operar. Llevamos eh, 16 años ya en el mercado. Esos somos nosotros, somos Carol Inspire and Create. Y... Eh, este espacio que estoy abriendo es para eh, enseñarles un poco y compartir un poco lo que, lo que hemos aprendido a nivel de marketing digital. Bueno, eh, hoy les quiero mostrar dos herramientas muy importantes, una que se llama TabLink y otra que se llama generador de enlaces o links. Y ya les voy a explicar para qué sirven. Eh, TabLink es una herramienta que nos va a permitir a nosotros... Eh, colocar enlaces o árboles de enlaces en nuestros perfiles de Instagram. Antes de esto les quiero hacer una invitación y es que empiecen a pensar en abrir sus propias páginas web. Eh, si este espacio pues tiene un éxito y es aceptado por todos ustedes, la idea es eh, enseñarles cómo hacer una página web de una forma muy fácil sin ser un ingeniero de sistemas, un programador, hay herramientas que funcionan en algunos países, eh, nosotros estamos en Colombia, son herramientas que nosotros hemos usado también con otros comercios que tenemos y que tienen cierta, cierto éxito, eh, teniendo en cuenta de que no es nuestra eh, página principal, y luego les hablaré de eso. Entonces piensen siempre en tener su, pro, su propio eh, escenario de conversión, bien sea una tienda, bien sea un teléfono o bien sea su página web, porque Instagram no nos pertenece? Y eh, según hemos investigado, a, a partir del año 2019, Instagram limitó el alcance orgánico al 7% de, de la cantidad de personas que lo siguen a ustedes. ya eh, Yo les voy a dejar un enlace eh, al final de la descripción del video. En la parte de abajo les voy a dejar un enlace para que lean un poco y se instruyan de cómo ganarle a, a ese algoritmo de Instagram espacio para que sus publicaciones se puedan ver. Eh, ¿Qué es el alcance orgánico? Son de forma natural cuántas personas los pueden ver a ustedes sin que a ustedes les toque pagarle a Instagram. Todos sabemos que Facebook en su momento, en sus inicios, nos permitía compartir y, y, y mercadear nuestro negocio con toda la comunidad. Muchas empresas armamos comunidades inmensas. En nuestro caso tenemos más de 136 mil seguidores en Facebook, pero eh, que en su momento limitó todo el alcance orgánico y lo llevó a cero. ¿Esto para qué? Para que nos obligáramos a las empresas a pagarle pauta a Facebook para poder que nuestras publicaciones y todo lo que hiciéramos nosotros de contenido se, se eh, difundiera entre nuestra comunidad. Entonces, el, el, en mi opinión, el gran error de Facebook ha sido que te toca pagarle por incrementar tu comunidad. O sea, si quieres incrementar tu comunidad y quieres mostrar tu, tu canal, te toca pagarle a Facebook para lograr eso. Y adicional, si tú quieres mostrarle a esa comunidad por la que ya le pagaste, adicional tienes que pagar también para mostrarle a esa comunidad. Entonces, creo que ahí ha sido eh, uno de los errores de Facebook. Tiene que, por lo menos, permitir que las empresas, las marcas, crezcan su comunidad y ya posteriormente eh, permitir el pago, o viceversa, cobrar por incrementar la comunidad y que el alcance orgánico entre de la comunidad sea natural, ya, de tal forma de que ya, si a uno quisiera eh, incrementar el, o llegar a más personas, pues le toque pagarle a Facebook. Me parece a mí, bueno, igual yo no voy a poder resolver esto, eso es cuestión de ellos, ellos lo analizarán, lo estarán analizando y por el momento pues ellos como son los dueños de WhatsApp, de Instagram esto lo pueden cambiar en alguna forma otra cosa y otra tendencia que también es importante que tengamos en cuenta es que el futuro de los, de los negocios y de las conversiones está en WhatsApp en China eh, existe algo que se llama WeChat que está integrado con absolutamente todo el código QR en China lo utilizan para absolutamente todo eh, está integrado con bancos para, como plataformas de pago entonces, todo en China tú lo resuelves con un teléfono, no necesitas andar con efectivo. Hasta el vendedor de mangos, el vendedor de chance, el taxista, todos tienen una cuenta como de WeChat amarrada a un banco donde ya prácticamente el dinero no se tranza o el efectivo no se tranza, sino que todo se hace a través de, de, de, este, de estos dispositivos. WhatsApp no ha llegado a ese punto porque pues, acá no hay integraciones. Eh, los bancos han, han tenido esfuerzos muy individuales eh, de solucionar y de ofrecer alternativas de pago directamente amarradas con cuentas bancarias a través de, de códigos QR, pero pues hasta que todos estos bancos no se unan, pues no nos van a poder eh, generar a nosotros una alternativa de pago y adicional que eso tenga un costo muy bajo ¿ya? porque en, en, en China en WeChat te cobra el 1 por mil por cada transacción. Acá los bancos son demasiado ávaros para cobrar las, las comisiones. Entonces, eh, bueno, sin más preámbulos voy a continuar eh, mostrándoles en mi pantalla cómo funciona y cómo lo estamos utilizando nosotros. Yo tomé una opción de prueba de 7 días que está por caducar hoy o mañana y les voy a mostrar qué hicimos nosotros y creo que nos ha, ha venido funcionando bien y por esa razón se los quiero compartir para que ustedes lo hagan por ustedes solos porque es demasiado fácil muchísimas gracias y ya seguimos entonces compartiendo mi pantalla ok entonces continuamos eh, viendo el tab link aquí este es nuestro perfil de Instagram se lo estoy mostrando desde el equipo, desde el computador eh, acá podrán ver el enlace dice nueva marca, mismos precios, pues por lo que cambiamos el eh, nuestra nuestra imagen y aquí viene la invitación a más info ya eh, todas las publicaciones que nosotros vayamos a hacer en adelante eh, como esta por ejemplo acá colocamos más información enlace, en la descripción de hecho esto debería estar más arriba ya buscando que cuál es la dificultad de, de instagram y por qué nosotros le pagamos a instagram o por qué o cuál es el negocio de instagram como ustedes pueden ver, esta publicación no es patrocinada, o sea, no, no paga ninguna publicidad. Entonces, las publicaciones, a nosotros nos toca colocar la información, bien sea en el, en el mensaje, que de hecho este mensaje tiene mucho texto, debe ser más imagen, o bien sea en la descripción, en el copy de lo que nosotros hacemos. Ustedes ven que estos enlaces acá, pues no son cliqueables, entonces eh, va a ser muy difícil eh, que las personas, pues, o, o va a ser muy difícil, no, para que alguien pueda tener contacto con nosotros le toca grabarse este número o copiarlo, pegarlo. Y recordemos que Instagram es una eh, aplicación nativa de, de, de, de, del celular, o sea, es para usar en celulares. Entonces va a ser un poco complicado entrar a copiar y pegar o grabarse el número para entrar a hacer contacto con la persona, ¿ya? Eh, eso lo pudiéramos hacer con una eh, publicación patrocinada donde abajo de la publicación, de una publicación patrocinada, eh, salen los llamados a la acción. Los llamados a la acción son esos, esos botoncitos que ustedes ven en esta parte que dicen más información o llamar o entrar a la página o comprar y que en la parte de arriba dice publicidad. Ese es el negocio de Instagram en este momento que es el mismo negocio de Facebook o de la forma como ellos obtienen ingresos y que es el negocio también de Google. Ellos viven de los anunciantes, ¿ya? de todas las personas que nosotros queremos que, eh, capturar o, o, o cautivar o persuadir de que vean nuestros productos. Tablink te resuelve eso. ¿ya? No, en la, no en la publicación, sino en, el, en la descripción o en el video de la, de, de la página. Entonces, si yo le doy clic aquí, yo voy a poder configurar como una especie de página web que yo llevo a las llamadas a la acción de lo que, que, de lo que yo quiero que el cliente haga. Entonces voy a reducir un poco esta vista para que ustedes puedan observar un poco. Voy a cerrar nuevamente acá. Entonces ustedes ven aquí, esto es tablink. Esto eh, si lo vemos desde un teléfono, Voy a colocar acá vista eh, desde un teléfono para que ustedes lo, lo puedan ver. O sea, eh, así se vería en un teléfono. Entonces acá dice eh, taller de bisutería Calizur. Bueno, toda la información. Acá colocamos un poco más de información y aquí le damos clic donde dice más información. ya o sea, Cuando le damos clic a, a más información, nosotros hemos configurado y aquí es donde utilizamos esta otra herramienta que se llama generador de enlaces o links de WhatsApp. Ya luego les muestro cómo funciona. Ya básicamente aquí, ya damos clic aquí en abrir en WhatsApp. Entonces, como ustedes ven, aquí al cliente o a la persona que nosotros queremos entregarle el mensaje, no le toca grabarse absolutamente nada. Es solamente tocando la pantalla que va a llegar a donde nosotros queremos que llegue. Nosotros le programamos el viaje al cliente. Entonces, como pueden ver acá abajo, dice, hola, me interesa tener mayor información del taller que va a, que va a dictar Sonia Cáceres. O sea, eso, esa, esa, eh, ese mensaje nosotros también lo podemos eh, configurar. Listo, entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer con Tablink. Vamos a ver otro. Acá podemos ver, por ejemplo, este, nosotros tenemos una de las preguntas que más nos hacen eh, por nuestras eh, esta página o, o, o por el perfil de Instagram en es donde están ubicadas las tiendas entonces acá le damos clic y lo llevamos a un enlace donde nosotros tenemos toda la información de ubicación de las tiendas entonces que tenemos tiendas en Cali Norte Cali Sur, Cali Centro, bueno cada una de las diferentes tiendas que nosotros manejamos entonces como ven también el cliente no tenemos que estar copiando y pegando sino que de alguna forma se automatizan estas respuestas y se hacen mucho más eficientes, sobre todo cuando nosotros somos emprendedores, nos toca hacer absolutamente todo esto. Ya acá tenemos un equipo de personas que pues nos ayudan, pero cuando somos emprendedores somos solos. Nos toca hacer todo a nosotros, nos toca diseñar, ir a comprar. Nosotros como empresa lo que buscamos es facilitarles eso y pues, ese es el objetivo de este video. Estamos descubriendo esto que a nosotros nos puede ahorrar mucho tiempo y esperamos que a ustedes también les sirva mucho para ahorrar tiempo. Porque el tiempo es el activo más importante que todos tenemos y el que no podemos eh, negociar o, o comprar, sino que nos, lo tenemos que manejar. Bueno, más preguntas, preguntas frecuentes, el envío es gratis. Entonces acá damos la respuesta. Esto, como ven, no lleva a ninguna parte, sino que damos una información Acá dice cuánto tiempo demora el envío. Acá otra pregunta que nos hacen con frecuencia es las clases de bisutería. Acá qué configuramos, configuramos un carrusel. Ya ese carrusel es entregamos la información de las diferentes clases que nosotros manejamos y acá dice separa tu cupo dando clic en el enlace de WhatsApp de, de abajo. O sea, en este enlace funciona tal cual como les mencioné el, el anterior. Esta configuración se hace directamente en TabLink. Acá no usamos este generador de enlaces de acá. Ya, solo este, aquí, este enlace de aquí lo hacemos directamente de TabLink. Y como ven, también se puede configurar un mensaje previo como lo hicimos con la otra herramienta. Listo, entonces acá tenemos este carrusel. Pues tiene las imágenes de los diferentes cursos que nosotros manejamos, ustedes pueden colocar aquí el trabajo, pues están hacer el diseño de estas imágenes, pero ustedes son muy creativos, creativas o sea que lo van a poder hacer muy fácil ok, entonces aquí nosotros hemos configurado las clases de bisutería en Cali Sur, las clases de bisutería en Barranquilla, las clases de bisutería en Bogotá, entonces acá están los teléfonos de contacto buscando que las personas eh, a través de esto directamente lleguen a hacernos las preguntas directamente a reservar el cupo, a pedir más información con las respectivas tiendas, porque en nuestro caso tenemos muchos, muchos teléfonos o muchas líneas abiertas eh, que no la podemos hacer de forma centralizada. Desafortunadamente en nuestro caso no podemos entrar a centralizar la asignación de cupos porque la alianza que nosotros tenemos con las profesoras, ellas son las que hacen directamente la reserva. Listo, acá tenemos información pues de ventas por, al por mayor con los diferentes vendedores. Entonces en Bogotá tenemos a Alexander, en, en, en el centro tenemos, o en Bogotá tenemos a Sandra y en la región suroccidente está el director de, comercial que es Andrés. Y por último podemos colocar todo lo que son nuestras redes sociales. Listo, entonces esto es Tarlín. Podemos armar un árbol de enlaces que nos va a nosotros evitar pagarle un dinero a eh, Instagram para nosotros entrar a que a permitir pues que la gente entre a de alguna forma auto, autoatenderse. porque eso nos va a liberar a nosotros de todo ese tiempo bueno vamos ahorita le, le, ya, ya les muestro qué se puede hacer ahorita les quiero mostrar es cómo lo pueden hacer entonces vamos a entrar a tab link buscan ustedes en Google Colocan tab link, así como lo estoy escribiendo acá. ¿Ya? Tab link. Le dan clic en enter. Y acá nos lleva a esta página. Tab link. Múltiples links. Le damos clic. Yo ya abrí una cuenta. Abrir una cuenta no cuesta, no cuesta absolutamente nada. ¿Ya? Esta es la. la la parte de, eh, de configuración como tal. Esto es lo que les acabo de mostrar y estos son los diferentes bloques que se pueden llegar a configurar. Ya, esto es como nosotros tenemos configurado nuestro tablink. Este enlace es el que nosotros nos pide instalar y es el que nosotros copiamos acá y es donde el cliente va a llegar. Miren que esto puede funcionar como una página de aterrizaje. Eh, que normalmente se le llama pues eh, cuando uno hace marketing digital, a las acciones que nosotros queremos generar y que haga el cliente de forma automática o, o que siga un proceso. ya Esto es lo que nosotros eh, pretendemos y el tiempo que nosotros deseamos ahorrar. Como ustedes pueden ver, estos son bloques que nosotros podemos mover y apenas ustedes abran su página, pues eh, él les va a permitir, eh, hay diferentes eh, eh, opciones. Nosotros tenemos en este momento una, un plan de prueba, como pueden ver, que es el, el, el plan eh, business. Este plan business cuesta $54 dólares al año. Tengo que aclararles que nosotros no somos representantes ni de Tabling ni es nuestro negocio, sino que vemos que pagar $54 dólares al año puede ser una inversión, económica con si comparamos con todo el tiempo que nos ahorra listo voy a eh, pero hay, hay versión gratuita o sea hay, hay versiones gratuitas que ustedes pueden probarlos igual esta versión eh, pro o business sí. ustedes la pueden probar por una semana y, y pues pueden mirar a ver los resultados acuérdense que eh, toda inversión si nos genera un resultado, si nos ahorran tiempo, se puede considerar inversión. Si no lo hace, pues es un gasto. Si no nos agrega valor, lo más importante es que nos agrega valor. Nos quite esa carga y ese tiempo nosotros lo podemos entrar a ocupar en otras cosas. Listo. Aquí en agregar un nuevo bloque, vamos a poder ver todo lo que podemos hacer con la herramienta. Miren que nosotros podemos agregar texto. Entonces si agrego texto... Yo puedo colocar, por ejemplo, eh, donde dice preguntas frecuentes o, o videos, ver videos. Puedo colocar esto. Aquí simplemente estamos colocando como un bloque donde decimos ver videos. Lo podemos centrar, alineación en el centro y le damos clic aquí donde dice guardar. Ya, si yo veo esto acá pues en, en línea, todo lo que hagamos se va configurando en el enlace que vamos creando, este, miren que este de acá no es el editable, acá sale algo que dice ver videos, ya, eh, entonces vamos a, a seguir configurando, aquí en video yo puedo agregar un video, si, si quisiera compartir esa información, vamos a hacer el ejemplo del video, con eh, un producto que nosotros vamos a promocionar o queremos promocionar, en nuestras redes sociales que es una lupa para trabajar el Miyuki, aquí tengo el video entonces yo comparto este video acá, lo copio y lo pego básicamente eh, aquí le va a colocar que inicio automático de video, aquí me dice clar claramente no funciona en el teléfono, le va a colocar que sí para que cuando alguien lo abra en un computador pues automáticamente el video se eh, inicie y eh, le voy a dar clic aquí en guardar Listo, entonces, miren que él me trae la miniatura del video que yo estoy compartiendo. Y si le doy clic aquí, pues me va a llevar al, al video. Acá puedo colocar un llamado a la acción. Siempre, llamadas a la acción es lo que nosotros eh, configuramos o escribimos para que la gente haga lo que necesitamos que haga. Entonces aquí, por ejemplo, en ver videos le voy a colocar... Ver video, lupa para lectura. Así se llama el producto. O lupa para bisutería. Más bien lupa para bisutería. Porque es una lupa para, para lectura, pero también nos sirve para, para bisutería. Entonces le voy a dar colocar. Ver video, lupa para bisutería. Listo. Y acá le puedo colocar un enlace. Porque la gente, listo, vio el video, pero yo quiero que, que les compre. Entonces le voy a dar aquí un clic donde dice enlace. Y voy a colocar el enlace comprar lupa para bisutería. ¿Listo? Voy a, colocar, voy a buscar el producto en nuestro sitio web. A donde yo quiero que lo lleve. Vamos a abrir el, el canal de Carol Shop. Vamos a buscar la lupa. Aquí encontramos la lupa, le doy clic aquí en la lupa. Y aquí les va otro, otro tip bien importante. Yo utilizo mucho BitLink. Esto es gratis. ¿Ya? Yo lo tengo aquí configurado como una extensión del Chrome. El BitLink me permite a mí acortar las eh, direcciones URL muy, lar URL muy largas. Y además me permite a mí llevarle como una estadística de cuántas personas dan clic en este enlace que yo acabo de configurar. Es muy sencillo, lo instalan con su cuenta de Gmail, eh, configuran la extensión eh, acá en el Chrome, como una extensión de Chrome y lo empiezan a utilizar. Listo, entonces voy a darle clic aquí en copiar y vengo, vengo acá y copio el enlace y le doy clic en guardar. Listo, entonces miren que acá yo puedo configurar también este color del producto, ¿no? Donde, donde dice comprar lupa para bisutería la puedo colocar de un color diferente. Ya, entonces acá estoy llevándole el viaje. Ah, listo, como es uno de los productos que inicialmente eh, quiero promocionar o es de los últimos, pues lo va a colocar en la parte de arriba. Entonces simplemente lo que hago es arrastrar. Me llevo todo esto con clic sostenido del mouse o de sus computadores, lo arrastro y lo llevo hasta la parte de arriba. Siempre todo lo que ustedes hagan va a quedar al final. Entonces les va a tocar hacer este ejercicio de copiar y arrastrar hacia arriba. Y le doy clic aquí donde dice comprar lupa para bisutería. Listo, va a quedar de segundo el tema del taller de bisutería de Cali Sur y todo pues, lo que yo vaya configurando esto es como una mini página web o una landing page que ustedes pueden utilizar cada vez que yo haga un cambio él va a quedar automáticamente grabado cuando yo le dé clic acá entonces yo coloqué recuerden que yo coloqué que, el, que quería que el video se reprodujera automáticamente entonces eso es lo que está pasando aquí Que el producto se se entra a reproducir automáticamente, la gente lo está viendo en su teléfono, imagínense ese viaje que el cliente está llevando, la gente está viendo el producto en su teléfono, y eh, pues si les interesó, inmediatamente dan clic aquí donde dice comprar lupa para bisutería, ya, lo mismo puede suceder con sus diseños, con sus accesorios, ustedes le muestran un carrusel de imágenes de, varias, de varios productos, eh, a cada carrusel le pueden configurar un botón de compra, un enlace de compra, un botón de WhatsApp, ya, lo que ustedes quieran, de acuerdo a las posibilidades que tenemos acá, perdón, esto, esta no es la parte editable, esta es la parte editable, ya, la parte editable es donde yo configuro todo lo que, lo que deseo que el cliente haga, entonces acá, donde dice agregar un nuevo bloque, es donde yo hago absolutamente todo, ya, acabo de utilizar el de video, acabamos de utilizar el de texto, el de enlace, el de separador simplemente es una rayita esto no tiene mayor, mayor complejidad si yo quiero configurar por ejemplo el messenger entonces le doy clic aquí donde dice messenger y miren todo lo que yo puedo configurar puedo configurar whatsapp, telegram, viber, facebook, messenger eh, dependiendo de, lo, de la herramienta que ustedes utilicen yo les mencionaba ahorita en el video que una de las cosas que más nos ayuda y que más está funcionando a nivel de e-commerce es esto, el whatsapp entonces le doy clic aquí donde dice whatsapp y el texto del enlace va a ser lo que yo quiero que aparezca. Entonces, eh, más información, por ejemplo. Más información, colocamos acá el número del teléfono, el que ustedes van a colocar el teléfono de nuestro de atención al cliente. Y esta plantilla de mensaje de texto es el mensaje que nosotros queremos colocar. Volvamos al ejemplo a la lupa supongamos que yo quiero colocar más información para la lupa, entonces acá voy a colocar más información, lupa les voy a colocar aquí, hola esto es para ahorrarle tiempo a quien nos va a contactar estoy me interesa, para quitarle el tema del género, no estoy interesado estoy interesada, sino me interesa conocer mayor información sobre la lupa que están promocionando listo quitamos el símbolo de interrogación listo y acá le damos clic en guardar nos queda acá al final entonces yo lo que hago es llevar esto hacia arriba después de comprar lupa le coloco más información lupa entonces aquí cuando la gente le dé clic a esto no lo veamos acá, perdón, porque esta es la, la, la versión de edición. Vamos a refrescar. Ah bueno, aquí ya me quedó. Vamos a refrescar. Y acá dice más información lupa. Entonces cuando la gente le dé clic aquí, cuando la persona le den clic acá, vamos a darle clic aquí en abrir en WhatsApp y miren lo que va a pasar. Miren lo que pasó. Hola, me interesa conocer mayor información sobre la lupa que están promocionando. Simplemente el cliente le tiene que dar clic aquí y ya. Listo, entonces ahí ya prácticamente estamos haciendo todo lo que deseamos que el cliente haga. Estamos programándole su viaje. Esto se llama como Customer Journey, o sea, el viaje del cliente. Todo esto lo podemos hacer nosotros y programar nosotros y ahorrarnos tiempo. Listo, ¿qué más podemos hacer acá? Eh, Preguntas frecuentes. Entonces, eh, es lo que les eh, mencioné ahora, que configuramos acá. Nosotros ya tenemos configuradas las preguntas frecuentes en este bloque. Le damos clic. Entonces, aquí básicamente es el tamaño de la letra, el título. Ya, esto es un título. Este de acá es, un, es, es la opción de texto. La que usamos ahí es op opción de texto. Y preguntas frecuentes es esta opción y acá le damos doble clic si queremos editar entonces dice el envío es gratis y acá colocamos toda la, el, la carretica que nosotros queremos que, que vaya ya, entonces en preguntas frecuentes miran que si quiero adicionar un nuevo ítem pues acá coloco el título y coloco la carreta y si no... El, cuando hablo de, de la carreta pues es, es como la descripción y la explicación pues de la, de la pregunta que estamos haciendo eh, borramos aquí porque no quiero hacer ningún cambio. No quiero hacer ningún cambio ahí. Simplemente les estoy explicando todo lo que se puede hacer. El Messenger lo acabamos de ver. Video ya lo utilizamos. Carrusel de imágenes. Vamos a ver carrusel de imágenes. Entonces, ustedes suben las imágenes y las tienen que tener grabadas. Si ya tienen las fotos en el... En el, su perfil de Instagram. Por ejemplo, en este caso, miremos... Lo del Cyber Monday, Pero bueno, ya lo quitamos. Lo de los cursos. Todo lo de los cursos. Entonces, por acá nosotros tenemos todas las imágenes de los cursos. Y está la información muy dispersa. Entonces, vamos a agrupar toda la información de los cursos en un carrusel de imágenes. Entonces, por acá se, se suben. Ustedes ya tienen las imágenes en su computador. Y cada vez que quieran adicionar una, una imagen eh, al carrusel, le colocan aquí donde dice Nuevo Tobogán. Pero ya vamos a ver esto con algo que ya hicimos veámoslo acá entonces vamos a darle clic aquí para editarlo entonces miren que yo ya configuré cuatro imágenes todas con la misma información qué cambia cambia esta parte de acá pero básicamente estamos promocionando a los tres talleristas o a los tres profesores que nosotros tenemos dice cursos de tienda, curso, tienda Bogotá se para tu cupo dando clic en el enlace de WhatsApp abajo ya entonces dice, Cursos Tienda Bogotá, separa tu cupo dando clic en el enlace de WhatsApp de abajo. Ok, aquí dice agregar enlace. Entonces, ¿yo qué puedo utilizar? Vamos a explicar acá lo que podemos utilizar con el enlace y aquí voy a entrar a explicar el generador de enlaces links de WhatsApp. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el teléfono al cual los clientes se deben de comunicar. Es el teléfono de nuestra tienda de Bogotá. Bueno, vamos acá a tiendas. Yo no me sé el, el nombre, el teléfono de la tienda de Bogotá. Eh, vamos a ver cuál es el número del teléfono de la tienda de Bogotá. Es este de acá. Lo copio. Ya, y voy acá al generador de enlaces. Eh, yo les voy a dejar este enlace. Se los dejo en la parte de la descripción de, de este video. Listo, entonces voy a colocar, voy a utilizar esta opción. Ya, Aquí dice, en la parte de abajo, donde dice crea tu enlace link de WhatsApp, pego el número y acá le voy a colocar, hola, me interesa conocer mayor información, o no, me interesa conocer mayor información, no porque ahí está toda la información dentro, del, dentro de la publicación, me interesa reservar un cupo. un cupo que días y horarios tienen disponible esto es lo que queremos que el cliente nos pregunte le damos clic aquí donde dice generar link miren el link que nos genera esto lo copiamos y nos vamos acá a tab link como colocamos acá agregar enlace entonces vamos a darle clic aquí le damos clic en pegar donde está el enlace y acá, Reserva tu cupo. Este es el llamado a la acción, donde dice texto del enlace. Y abrir el sitio es el enlace que acabamos de dar. Le damos a clic en Guardar. Y vamos a ver cómo se ve. Ah, ok. Aquí me sacó enlace incorrecto. Bueno, miren. Eh, voy a abrir aquí una publicación donde nos está funcionando el enlace de WhatsApp que configuramos por acá por el generador de enlaces pero eh, aquí he hecho varias pruebas eh, fuera de cámaras no está funcionando el tab link no nos deja copiar los enlaces cuando yo le doy clic en guardar está generando un error cuando yo coloco un enlace diferente si ¿Sí ven que ahí me lo acabo de, de, de, de manejar si yo voy a colocar otro enlace por acá voy a colocar acá agregar enlace Voy a colocar aquí por ejemplo si yo fuera a comprar, supongamos que esto sea uno de los accesorios que ustedes hacen, copio el, el enlace y le doy clic en guardar, me sale esta palabra que dice enlace incorrecto, pero es la forma de hacerlo, ya la forma de hacerlo es por este medio y la forma como funciona es cuando damos clic acá, donde dice más información que es el enlace que creamos con el generador, generador de enlaces. Ya, pero por como les digo, por alguna razón extraña, no está funcionando. Entonces, aquí la invitación que les queda, la, o las tarea, la tarea que les queda es que lo prueben. A ver si a ustedes sí les funciona. Cuando, yo ya lo hice y me funcionó, pero ahora eh, no me está funcionando. Ya, entonces, pues no voy a grabar esto que acabo de hacer acá, pero existe la posibilidad. Una forma de utilizar este este generador de enlaces, aquí por ejemplo yo creé uno que dice a, a una de nuestras tiendas, hola, me interesa reservar tu cupo, eh, ¿qué días y horarios tienen disponible? Eh, ustedes pueden generar el link aquí, lo copian, y lo pegan, por ejemplo, lo pudieran pegar acá arriba, en vez de colocar todo lo que hemos aprendido, colocar solamente esa información. ¿ya? Ese enlace corto que cuando yo lo pego acá en un navegador y le doy clic, me va a llevar a WhatsApp, al WhatsApp. Si ¿Sí ven aquí que dice, hola, me interesa lo de los cupos. Es lo que pasa. Entonces, son es formas de que ustedes no se limiten solamente a escribir un número, sino que ustedes hagan que algo pase. Ya, esto, esto es lo que nosotros como emprendedores debemos de pensar siempre. Sí, nosotros podemos colocar mucha información, pero, pero eh, lo que queremos es que el cliente actúe, ya que el cliente empiece una interacción con nosotros porque ahí es donde se van a dar los negocios, donde va a pasar la magia, donde va a pasar la, la compra, donde el cliente va a tener interacción con ustedes, van a medir su servicio. Ya, eso es lo importante que nosotros tenemos que empezar a, a, a pensar y a, a, a utilizar estas herramientas que, como recuerdo, como les dije, son gratuitas. Listo, redes sociales. Es lo que acabo de colocar acá en la parte de abajo. Ustedes pueden colocar su dirección o su enlace de eh, enlace de Facebook, el enlace de Instagram. Lo pueden colocar en la parte de abajo y es básicamente esta parte de aquí. Ya que ya, ya nosotros la configuramos. El código HTML, esto ya es más pro. Ya es más profesional. Esto no, no lo no lo he utilizado yo. Eh, como, entonces, esta parte no la han terminado de configurar y no está funcionando como podemos ver. Eh, ya luego les enseñaré cómo funciona Google Maps. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos, si yo coloco variedad, oh, perdón, ya cambiamos, Carol Inspire and Create. Ustedes ven que acá aparecen todas nuestras direcciones. ¿ya? Entonces, aparece Cali Norte. O sea, ahí está la ubicación de Cali Norte. Luego les enseño cómo hacer esta parte. Esto se llama Google My Business. Es gratis. Y lo podemos configurar. Ustedes lo pueden configurar. Es muy fácil. Ok, entonces eh, sigamos acá, que es el temporizador. Mira, este temporizador es. Eh, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una promoción y queremos que empiece una cuenta regresiva. Entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, para el día 29 a las eh, 12 de la noche. Vamos a escoger esa hora. A las 12 de la noche termina la promoción. Le damos clic. Entonces aquí nos dice y empieza. Imagínense acá arriba pues la promoción que termina. Entonces, esta es como las horas en cuenta regresiva. Que faltan para esa promoción voy a borrar esto porque como recuerden que si estamos en vivo eh, cuando yo digo en vivo es que todo lo que yo haga aquí se está viendo automáticamente en el enlace que yo estoy generando no, no, no voy a borrar pero básicamente esa es la función del temporizador eh, como ven no lo tengo configurado porque no tenemos ninguna promoción pues que finalice entonces acá lo borro donde dice eliminar acción eliminar le doy clic aquí en ok bueno que otra función no falta página Aquí es abrir página, página principal. Esto es eh, si queremos nosotros crear una nueva página como esta. ¿Ya? Si queremos nosotros crear una nueva página como esta, entonces le damos clic a eh, esta opción. Bueno, vamos a ver la opción de Bandeira. Este Bandeira básicamente es un banner. Un banner que colocamos. No tengo banners configurados, no los he hecho. Pero básicamente por acá lo pueden subir. Simplemente le dan clic. Lo lleva a su escritorio. Y ustedes pueden entrar a, a, a subir el enlace que ustedes quieran para colocar un banner dentro del teléfono. Aquí más o menos se los muestro. Eh, una vez lo le suben, le dan clic en guardar. Y la última opción que podemos ver es la de la de página. Eh, en página básicamente creamos una nueva página como esta. No le veo mayores utilidades. Eh, les invito a que la exploren. Y de pronto compartan abajo en la descripción si encontraron algo interesante con página. Y forma de pagos, pues esto creo que no está todavía eh, configurado. O, bueno, aquí no... no pues como no tengo cómo, cómo configurar la parte de pago, aquí también la invitación es que ustedes exploren un poco y me dejen sus comentarios en la parte de abajo. Bueno, aquí con esto quiero finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les interesa que haga más videos como este, donde les explique un poco cómo llevamos a cabo nuestro negocio, aquí no les voy a enseñar cómo hacer eh, accesorios porque no soy el más hábil en esa parte, pero sí les puedo compartir mucho lo que he aprendido a nivel de marketing digital, de cosas gratuitas que les pueden favorecer a ustedes como emprendedores y que pueden implicar eh, de forma inmediata. Simplemente dedicar un poco de tiempo, seguir los pasos que les muestro en este video, seguir los enlaces que les dejo y de esta forma ustedes empezar a probar si les funciona o no. Yo aquí no les estoy vendiendo ni dándole fórmulas mágicas. Como les digo, esto no, yo no soy socio de ninguna de estas compañías. Son herramientas que me voy encontrando en el camino, que voy aplicando y que veo que funcionan y así como me funcionan o como nos funciona nuestro negocio creo que les puede funcionar a ustedes y le pueden aportar muchísimo y sobre todo que son gratuitas. Entonces nada, por favor dejen sus comentarios si quieren que hagan más de estos videos y, y que si creen que es algo eh, útil para otros emprendedores. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao.